Señores, retornamos a lo que es Los Osobros. Hoy está de fiesta de cumpleaños la princesa de la casa. Una niña muy inteligente. Salió a su madre. De inteligente. A la doctora, mi amiga la doctora. La hija de nuestro hermano y amigo, o sea, mi sobrina. De Génesis, Ariel Méndez. La foto. No, la foto. Feliz cumpleaños a esa princesa, Dios la bendiga ¿eh? y la lleve por un camino correcto, igual que su madre y su padre. Felicidades para Camil. Así es Camil, ¿verdad? Felicidades ese par, ¿dónde va a ser el padre? De Mickey Mouse o de Frozen. Felicidades a la princesa que está, que está de fiesta de cumpleaños. Señores, seguimos con la información de pleito entre un delivery y la PN, Policía Nacional. Señores, está complicando el asunto, Santiago. Señores, vamos a ver ese video. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso vale! Señores, miren ese video. Ese video tiene varios días en las redes y está circulando en las redes sociales. Mostró cómo agentes de la Policía Nacional apresan a un hombre durante el horario de toque de queda, quien andaba en un motor con herramientas de delivery y alegaba estar trabajando. Según un usuario, el que nos hizo llegar el audiovisual, esto ocurrió en Bávaro, provincia de Altagracia. Durante el apresamiento se escucha un hombre pedir ayuda y decir que es injusticia. Sin embargo, la PN dio a conocer que el repartidor supuestamente estaba en estado de embriaguez en una motocicleta tipo delivery en horario restringido. Fue identificado como Ronald Torres, de nacionalidad venezolana, a quien se le ocupó un bulto con 10 botellas de cerveza, una bocina, un millero y 150 pesos en efectivo. Aclararon que el incidente ocurrió a las 10 de la noche del pasado 13 de octubre, del 2020 en la comunidad de Friusa, del distrito municipal de Bávaro, provincia de Altagracia, donde Torres, quien al ser detenido se tornó agresivo con los agentes del orden, mientras mostraba un permiso que permite elaborar como delivery para llevar alimentos cocidos y productos farmacéuticos. El video se dio a conocer en estos días, en las redes sociales, en estos momentos, en que personas critican a la Policía Nacional por su actuación durante el toque de queda y las medidas implementadas a frenar COVID-19. Señores, hay ocasiones, ustedes saben, vamos, vamos a bajar aquí. Hay ocasiones, o la mayoría de veces, los ciudadanos se tornan agresivos. Hay veces que los miembros de la Policía Nacional... ¿Son brutos o se hacen? ¿Verdad? Porque un ejemplo. Yo porto un arma de fuego. ¿Verdad? Tengo todo legal. ¿Por qué hay que llevarse el arma de fuego? Yo tengo todo al día. Usted tiene un teléfono en cual hay una aplicación de ellos que registra cualquier matrícula. Y registra cualquier número, eh, numeración de, de armas de fuego. Entonces, lo que la policía tiene que hacer es capacitar más a, los, a sus miembros que salen a la calle a patrullar. Que tienen más roce con los ciudadanos. Debería, usted usted va a ser un delta, usted un raso. Va a andar en la calle, usted lo capacita. Claro, humanamente, porque usted ve los policías de otros países que ya actúan cuando le faltan el respeto, porque aquí es hay mucha gente cuando se bebe dos tragos y ve una cámara y ve un policía ya quiere hacerse la víctima, pero debemos bajarle un ching a eso si queremos tener una sociedad buena, verdad y tener una policía que, que respete. Claro. Entonces, de lejos se ve que es un abuso, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Claro que no se puede. Ningún delivery puede llevar bebida así en la calle. No se puede. Alimentos y farmacéuticos. Alimentos cocidos crudos y, y alimentos. Claro, claro. Entonces no podemos, si usted exige un orden, no podemos estar irrumpiendo, apoyando la, la, la vagabundería de la gente, porque aquí hay mucha gente desordenada. Ay, ay, ay, ay, ay. Mucha, esta pandemia ha dado a conocer mucha gente irresponsable, desordenada, malcriada. Increíble. En esta pandemia. O si usted lo apresan pues, yo conozco personas que se le ha dado chance, hasta lo apean de camión, de gente tranquila. Ah, no, mire, me cogió el hotel y yo para mi casa. Pero hotel no hay problema. Se montan tranquilos porque usted tiene que ser consciente. Si usted anda después de toque de queda, ¿qué es lo único que le va a pasar a usted después de toque de queda? ¿Qué lo van a apresar? <risa> van a es lo, lo este único. Ando, ¿sí? Es lo único que le va a pasar. Si usted pone bruto, va preso y sonado las dos cosas. Un amigo mío, un amigo mío que estaba preso en una cárcel de aquí del país. Y el tipo llegó muerto a la risa. O sea, estaba preso injustamente. Le echaron sus tres meses tranquilo. Dije que le había dado gol para y la mujer. Si la, yo siendo testigo de que no le puso la mano tres meses y él llegó tranquilo y bien puso televisión lo suceda y todo entonces le preguntan el, varios presos que vienen ahí pero tú eres un carcelero viejo o, o que está tan conforme entonces le digo, si grito estoy preso si me pongo malo estoy preso si me pongo brusto me dan y estoy preso entonces tengo que tenerme tranquilo porque que resuelvan lo que están allá afuera y es una realidad, a usted lo detuvieron, usted tiene que yo, yo he visto, porque eh, yo estoy, estoy desde marzo, estoy en el, en el toque de queda, yo he visto que hay gente que lo coge chilling, hay gente que lo coge bien y van hablando con la policía, hubo uno que se tiró arriba un motor a chatear, porque saben, ya a usted no le queda de otra usted está ahí tranquilo por mí ay lo curado curado señores pasamos a otra información